¿Ah? Y... ¿Ah? Ah. Maldita ciudad centrífuga, movimiento interno, sempiterno, desgracia, ayuntamiento, mafia, el barrio en lucha, corbatas no capuchas llevan los hijos de puta. Enemigos de los vecinos, vecinos desposeídos Conocen de vuestras maniobras Servicio de basuras, cortado, Permiso de obras, denegado, Edificio declarado en ruina Luego llegan higienistas del Estado A tomar medidas Por futuro, infraestructura innecesaria Rompe vidas A la nueva santa verde de la Serna les estorba a las personas Tu barrio es un grano en el culo Van a explotarlo, desertizarlo Derruirlo y venderlo caro Así se construye la gloria de Europa, ¿eh? Creando periferias. Arriba proletariado urbano. Cabildo, pilón, San Roque, Amparo. Urbanismo es la extracción de capitales expulsadas. Expulsadas. Modo de producción de las ciudades expulsadas. Expulsadas. De propio padre, robando no al pobre expulsadas. Dejando claro que manda en la calle ¡Expulsadas! ¡Expulsadas! ¡Brutal! <risa> <risa> Eh, no sé si hay que encender algún micrófono, sí. no Brutal y muchísimas gracias a, a Ludovico por esta canción compuesta Ex profesor para expulsados, además la oímos cuando hicimos la campaña de crowdfunding. Y muchísimas gracias por, por hacerla, por pillar también eh, lo que queríamos contar, más crudo todavía. Así que nada, muchísimas gracias. Ha sido un lujo contar contigo Ludico Muchas gracias. Y gracias a todos por venir, ¿no? que al final lo más agrado que tenemos todos es el tiempo y que hayáis conseguido hoy hacer un hueco, pues, pues nos hace mucha ilusión y nos apetecía mucho. Además en un libro que, bueno, que nos ha costado años para ir y que por fin tenemos, por fin tenemos expulsados, que es, un, es como un trofeo para nosotros. Entonces, nada, bueno, gracias a la Boragine por acogernos, nosotros ya nos conocéis, somos, somos la gente del Paradio, somos Guillén, Oscarieva eh, y expulsados es una, una reflexión sobre las ciudades, en el fondo, ¿no? sobre cómo se hacen las ciudades. ¿no? Veníamos comentando mucho estos días, hablamos muchísimo de, de lo que son las ciudades, y veníamos comentando cómo las ciudades tiene una parte muy personal para ti. ¿no? Yo me acordaba que yo de cuando yo era pequeño, eh, la zona que estaba por donde el ferris, Calderón de la Barca, allá hay unas farolas que eran como, como un rectángulo alargado, y que arriba está la parte que ilumina la, la bombilla. Entonces eso parecía una cerilla y a mí mi madre, cuando yo era pequeño, me decía que eso era el paseo de las cerillas. Y entonces yo estaba convencidísimo de que eso era así. Y entonces yo lo hago con mis amigos, no, en el paseo de las cerillas, y mis amigos me decían, en plan, Pero, pues, Estás tonto, ¿de qué hablas? Y resulta que es que yo, pues yo con los años llegué a la conclusión ¿no? de que mi madre eh, dibujó para mí una ciudad, una ciudad que era suya y mía, y era nuestra ciudad de los dos, y era un, un algo que compartimos. ¿no? Con los años luego ves que esos recuerdos los compartes algunos con otros, ¿no? Vienen mis sobrinos, viene más familia. Eh... Con tus amigos, ¿no? También te acuerdas de cuando eh, te empiezas a tener experiencias compartidas con tus amigos en otros sitios, cuando sacas la, la amistad a pasear, me estoy acordando ahora de, de uno de mis mejores amigos, fallecido recientemente, que bueno, pues con el que hicimos mucha ciudad, y al final luego ya das el paso de descubrir que la ciudad es una ciudad compartida en la que tenemos experiencias comunes, ¿no? en la que tenemos desde experiencias deportivas, los que les gusta el fútbol, subidas de fútbol, desde grandes eventos, fuegos, hogueras, desgracias, muchas cosas que pasan. ¿no? Entonces estos días hemos hablado mucho de eso, de la ciudad como una parte muy tuya, muy individual. Pero esos pequeños momentos en los que se nos cruzan las ciudades y todos empezamos a tener la misma ciudad, ¿no? Y en Santander al final es inevitable al hablar de, de la ciudad compartida, de muchos recuerdos que todos tenemos, pero también del hecho fundacional, que es un poco el, el incendio de Santander, que está en la base de, de expulsados, de la investigación que hemos hecho con Libros.com, plasmada en este libro, que por ejemplo comentábamos, ¿no?, que un, en el caso de Guillén, que es una, una historia que ha influido muchísimo en su ambiente familiar, que ha mamado casi desde, desde crío. Sí, esta historia... Este libro empezó a escribirse hace muchísimos años, o sea, empezó a escribirse realmente hace dos años y medio, ha tardado mucho, y pedimos disculpas a los que lo habéis apoyado, porque, bueno, gracias a vosotros se ha podido publicar y escribir, pero es una investigación muy compleja, y por eso os ha requerido que tenga muchas revisiones, eh, mucho tacto, mucho cuidado, pero digo que empezó a escribirse hace mucho tiempo, porque en mi caso, por ejemplo, eh, la historia del incendio o el relato del incendio, en el caso de todos, nos llega a través de las historias de la familia. A mí, durante muchísimos años, yo crecí con la historia de mi tío Paco, que nació un 12 de febrero del 41 y que tuvieron que sacar de, de la casa de mis abuelos en la calle Puerta a la Sierra, que ya no existe, y que le sacaron los bomberos por la ventana. Esa es la, la historia del, del shock emocional que las familias que vivían en el centro de Santander vivieron y que muchos de ellos, y en el caso de mi familia es uno, nunca más pudieron volver al centro de Santander. Pero es que además, eh, durante muchos años, yo me vine a vivir a Santander, que es la ciudad de mi padre, cuando tenía seis años, y cada vez que recibíamos visitas pues mi, mi, mi padre, que tiene mucho que ver también con, con la publicación de este libro porque ha estudiado mucho sobre urbanismo, sobre Santander y sobre su ciudad yo veía que contaba la ciudad de una manera muy distinta a como leíamos en los aniversarios del incendio o todo lo que podíamos encontrar de bibliografía sobre el incendio y contaba esa esa ciudad reconstruida, aunque muchos impugnan que realmente fuera una construcción porque lo que pasó fue que se arrasó el centro de Santander, quedó un gran solar y en lugar de hacer una, una ciudad como era anteriormente, como pasó en aquella época en muchas ciudades europeas que quedaron arrasadas por los bombardeos en la, primera, en la, segunda, la, primera, la segunda Guerra Mundial, sobre todo por comparar la misma época, eh, en lugar de reconstruir eh, con la tipología, eh, siguiendo los trazados de las calles que había anteriormente, bueno, pues se eh, aprovechó la ocasión para hacer una imagen, una ciudad, una nueva ciudad, a imagen y semejanza del nuevo régimen que se acababa de instaurar. Año 41 se acababa de terminar la guerra civil y entonces, eh, urbanísticamente, la ciudad de Santander, que es la que nos ha quedado. Siguió los patrones arquitectónicos y propagandísticos de aquella época. Esa historia a mí me llega en primer lugar por mi padre y después, seguro que mi padre tendría mucho que ver también, yo estudié geografía en la Universidad de Cantabria y conocí de primera mano a las principales investigadoras eh, sobre el urbanismo y el incendio de Santander, que son Ángela de Mer, que también hay que agradecerle especialmente, pues... Eh, cómo se ha prestado a hablar de ello en entrevistas de radio para nosotros y, y ella como docente e investigadora en la Universidad de Cantabria, no solo ella, Elena Martín, bueno, una serie de profesores que tuve, terminaron por, por explicarme cómo había sido aquel incendio devastador y cómo había quedado la ciudad después del incendio, que nada tenía que ver con con la que había anteriormente. En el libro en ese sentido tenemos bastantes detalles de la reconstrucción, de la época, eh, bebemos de esas fuentes, eh, bebemos del relato personal, hay un capítulo que es el relato personal de Roberto Ruiz Sánchez, el padre de Guillén, y hay un capítulo muy documentado que os anunciamos como primera novedad que lo ha escrito Olga Agüero, Olga Agüero periodista de dilatadísima experiencia, del Montañés, en muchísimos más medios, está, está. ¿Está? <risa> bueno, pues Olga ha escrito un capítulo que es la ciudad que nació del fuego lo ha pasado muchas horas en el archivo municipal de Santander, hay muchísimo material en el archivo municipal de Santander que todavía no ha sido eh, documentado, recopilado, entonces ella cuenta bastantes detalles de cómo fue el proceso, ¿no? de cómo se obtuvo el suelo, de cómo se hicieron normas, de cómo hubo exenciones de impuestos, de nombres y apellidos que fueron beneficiados en ese proceso, que luego han marcado digamos, la línea de las élites eh, que todos hemos conocido, muchos apellidos que conocemos en la actualidad, pues tienen su génesis ahí, algunos no, porque algunos han cambiado, pero eso, esa es una sorpresa que es para, para los que leáis el libro, cuenta la historia de un apellido que aparece y desaparece, una persona que inicialmente tiene un origen más discreto, que de repente al hilo de incendio, aprovechando la confusión, cuando reaparece es otra persona, eh, con otra posición social, esta parte la ha documentado bastante Olga, eh, y bueno, y explica muchas cosas de cómo es Santander, nos dice que Santander siempre es una ciudad de apariencias. Pero este es un caso súper concreto, ¿no? Súper concreto. Entonces, nos parece muy interesante esta, esta parte, le queremos dar las gracias a, a Olga. Luego lo que vimos hoy, el incendio era una obsesión recurrente con la que nos hemos ido encontrando mientras trabajábamos eh, como periodistas antes de la existencia del Faradio, digamos en la era Pre-Faradio, que hace algo tonto ya sí. siete años. Eh, y otra cosa que, lo que nos hemos ido encontrando... ...es con un montón de historias relacionadas con el urbanismo, ¿no? Al final era algo que veíamos, no sabíamos muy bien, de hecho no, no identificábamos que era urbanismo... ...no sabíamos muchísimas palabras que lo hemos aprendido, pero sí que veíamos como un hilo conductor, ¿no? Como que en Santander cualquier historia al final nos acaba llevando al urbanismo, al ladrillo, al modelo de ciudad. Cuando empezamos a, a trabajar en periodismo en, en Santander... Al poco nos encontramos con una de las grandes tragedias, que fue la del derrumbe en la cuesta del hospital y con, con el resultado de tres vecinos que perdieron la vida. Eh, efectivamente, tardamos en, en identificar que era urbanismo, y en el, la génesis del Faradio en el año 2012, eh, ese recuerdo y el recuerdo de no haber podido hacer todo lo que podíamos haber hecho como periodistas en aquellos años, nos impulsó a, a crear el Faradio. Y luego, eh, a la investigación que se plasma en este libro, llegamos del día a día, como decía Oscar de, de contar historias, conflictos vecinales, que guardaban relación con decisiones urbanísticas. Eh, a veces era un aparcamiento, la construcción de un aparcamiento que iba a modificar un barrio, Mendico Ave. Eh, a veces era un incendio y que el ayuntamiento no daba soluciones a los afectados, el incendio de Tetuán. En, otro, en otras ocasiones fueron expropiaciones en el Prado San Roque para seguir adelante con los, con los planes eh, urbanísticos, inmobiliarios, diseñados en despachos ajenos a las realidades de esos barrios. Eh, en otras ocasiones, eh, en ese entorno también, y antes del Faradio nos habíamos encontrado con historias de, de negaciones de permisos para rehabilitar eh, inmuebles durante mucho tiempo, hasta que luego se declaraba el estado de ruina, como apuntaba la canción de Ludovico. Eh, en otras ocasiones era un plan perverso eh, en el sentido de que condicionaba a todos los vecinos del pilón a tener que, que eh, sumarse a una comunidad de propietarios para, para, en definitiva, un desarrollo urbanístico donde hay ahora mismo pues, un barrio tradicional levantar pisos de ocho alturas con vistas a la bahía de Santander en el Alta. Eh, y sobre todo, pues, eh, el caso paradigmático en Santander de Amparo Pérez y la presión urbanística a la que se le sometió a Valenciana, que fue ejemplo de, de dignidad y de resistencia. Y la cobertura de todo eso, el día a día, nos llevó al hilo conductor de que algo estaba pasando con el urbanismo de Santander, y que ese urbanismo estaba generando el mismo efecto que en el 41. Un proceso gentrificador de expulsión de los vecinos y del tejido tradicional de los barrios de Santander a los márgenes, a las periferias. Eh, actividades y vecinos molestos para un desarrollo económico que no tiene en cuenta a, a las personas. Para nosotros la historia de Amparo fue fundamental, porque fue una historia que reconocemos que de primeras... No bueno, la vimos como una historia importante, pero no como una historia como lo que luego fue, eh, que marcó aquel verano, era la típica historia de, que si mientras, es, mientras en un verano en Santander como dice la canción, todos los medios de comunicación o lo habituales, FIS, Toros, eh, Santiago, Fuegos, eh, fiestas variadas, hace sol, eh, helados, etc. Eh, de repente empezamos a ver, como primero que había mucho movimiento, y hubo mucho movimiento porque porque fue una historia que no la PA de Santander, no era un desahucio como tal, pero la PA enseguida se significó, que hacer eso, que la PA le dio muchísima visibilidad, que la pa lo convirtió en una causa, porque al final pues vas a, ibas rascando la historia y vas descubriendo, ¿no? eh, el lugar de Santander en el que estaba, que era una zona con muchísima historia, pero también una historia, una zona de conflicto. ...en torno a la ciudad vieja, la ciudad rural... ...y la ciudad más nueva, más el ladrillo... ...más el nuevo modelo, la ladera de la S20... ...era una historia de, de lucha... ...era una historia que causaba mucha simpatía... ...era una historia de repente de relaciones políticas... ...el constructor que había hecho el vial... Eh, ...era del mismo partido que el alcalde que le había adjudicado... O sea, en cualquier sitio a nivel nacional hubiera sido... ...noticia tremenda, hubiera sido de incompatibilidades... ...de muchísimas cosas... ...luego sin saber muy bien cómo empezamos a profundizar... ...en la tramitación administrativa... Eh, ...pues descubrimos la baja temeraria, el sobrecoste el vial paralelo que ya existía, porque se nos decía que era necesario y había uno a cinco minutos, que ya además ya había tenido sobrecostes. Las expropiaciones que beneficiaron a inmobiliarias que no tenían más que praos improductivos en la zona. La actitud ante la propia amparo del Ayuntamiento de Santander, mandando notas de prensa, criticándola, que yo es una cosa que no había visto en mi vida, tratándola como si fuera alguien de la oposición. Eh, la simpatía que despertó, muchísima gente la acompañaba eh, pues cuando iba el Ayuntamiento a un trámite, la acampada en su casa, que fue una cosa muy importante, eh, varias protestas en torno a la celebración del Mundial de Vela, eh, una protesta en la, pro en la propia inauguración, que, es que aunque claro, la era, el amargo un poco, digamos. Era el verano del Mundial de Vela. Y, y por aquel entonces, yo esto lo cuento mucho, yo vi una pintada en Monte, creo que sigue, eh, cerca del centro deportivo que se construyó finalmente, la farmacia, que ponía y si sigue sí, lo pondrá todavía, urbanismo es terrorismo. Y para que los vecinos de Santander sintieran eso, o algunos vecinos de Santander sintieran eso, es que había un conflicto, que había un problema y que había algo que, sobre lo que indagar. Estaba pasando algo, y estaba pasando algo que de alguna forma, de, con tanto seguimiento, nos identificó bastante, hasta el punto de que yo me acuerdo que un día, pues eso, hace ya varios años, hablando sobre el Faradio con alguien, me decía, yo decía, bueno, ¿qué imagen tienes tú del Farad? dice, bueno, Sanparo pues, Amparo, ¿no? La señora está de Santander y, y yo no me di cuenta hasta ese momento de lo que se nos había, lo que nos había llegado a marcar y a identificar tanto que, por ejemplo, Eva Eva Mora eh, nos conoció mucha gente nos conoció ahora de la historia de Amparo y Eva eh, se acercó a nosotros precisamente por eso porque conoció a Amparo y luego aparte de conocer la historia de Amparo por cómo le llegó oro ella es la que ha estado muy en contacto con las plataformas, con los colectivos con las distintas cosas que han ido pasando después tienen muchísimas historias porque al final es, es la que más ha hablado con ellos, Eva Sí, eh, bueno, de hecho os conocí en la presentación de, de ese Mundial de Vela hubo una protesta bastante fuerte y me llegaron amigos en plan de, mira lo que está pasando entre todo el barullo, pues mira y me, me enseñaron un, un enlace del Faradí y a partir de ahí, pues eh, seguí antes de formar parte de, del equipo pues eh, seguí esa, esa historia y como dice eh, Oscar, pues he estado eh, siguiendo gracias a ellos eh, estas historias, esta historia de la plataformitis, ¿no? ese término que se empezó un poco de manera despectiva, eh, se usó en un pleno municipal para eh, pues designar a, a colectivos eh, a ciudadanos, a los que se empezó como decía, empezó con Amparo y también se, con otros vecinos ocurrió que se empezó a atacar como si fuese en oposición, de hecho pues se llegó a decir que, que si era pues, movimientos que surgían solamente pues, al valor electoral, como después se ha comprobado que no, de hecho durante toda la legislatura pues estos movimientos han continuado y de hecho han evolucionado eh, eh, por ejemplo pues, eh, empezaron en Castilla Hermida eh, una protesta por una tala de árboles y yo por cómo estaban organizándose las obras del carril bus y luego posteriormente, eh, por aquí está Juanjo que ahora no le veo, pero ahora están eh, ya pues, en eh, una asociación vecinal eh, lo mismo pasó en la senda costera, fueron los vecinos los que pararon esas máquinas y los que eh, los primeros que alertaron de que esas obras eran excesivas y ahí está Santiago Sierra también en la asociación de, de vecinos de Cueto han evolucionado y siguen eh, formando parte eh, de eh, la lucha por, eh, por sus barrios eh, de otra manera eh, yo también creo que Amparo fue un poco pues eh, el detonante de todo eh, la chispa digamos y, y yo por ejemplo pues eh, recuerdo porque Sí que es verdad que ha ocurrido en movimientos sociales que surgieron incluso después, pero es que incluso en ciudadanos que igual no están tan enterados tan el día a día. Yo me acuerdo una vez que estaba en un taxi y, y pasé cerca del vial y si algo tengo, y yo creo que tenemos muchos, es que yo por ese vial no le uso. Es ya una convicción mía, y pasaba con el taxi y le dije, pasa el siguiente porque por aquí no, no cruce. Me dice, es el de la señora esta, ¿verdad? Yo tampoco le uso. O sea, que es que a la gente esa historia le, le llegó muy hondo. Y sin embargo, bueno, pues el, el caso de, de Amparo inspiró en la marca cuando lo, la tela de árboles había, eh, me acuerdo. Eh, pancartas que decía Amparo se queda y los árboles también, por ejemplo, eh, también muchas referencias en las luchas de vecinos de Prado San Roque, que por ahí en el fondo veo a Ana, y, y también pues, eh, hablaban mucho, era justo por la época cuando empezaron a, a protestar que se había degradado a, a posta el barrio para hacer una iniciativa pública de, de viviendas, eh, y, y bueno, pues le, lo usaron mucho también eh, eh, quisieron eh, homenajear a, a Amparo, eh, como quiero decir. Eh, incluso, pues, eh, en esa época, con, ya que hablo de Claudio San Roque, pues eh, los eh, vecinos eh, cercanos de otras calles que todavía no habían empezado con iniciativas, eh, pero sí que apreciaron que había una degradación en esos barrios y eh, apreciaron de que era un poco como las barbas de tu vecino, cuando veías las barbas de tu vecino cortar, pues pon bueno, las tuvieses a remojar, no decían si empiezan a degradar nuestros barrios ahora, es que igual más adelante van a intentar pues eso, un poco ese, ese proceso de gentrificación. Que, que no deja de ser pues, expulsar a los vecinos de, de toda la vida. Y entonces se, se unieron eh, esas eh, eh, anécdotas eh, que fue pues, colgar las bolsas de basura en las ventanas eh, en apoyo y también, eh, posteriormente, eh, cerca de ahí, justo enfrente, cruzando la carretera, surgió el pilón. Eh, toda esta circunstancia fue a partir de una iniciativa privada que fue surgiendo mucho antes y que tiene mucho que ver con el plan general porque esto empezó a surgir en el año 2007-2008, empezaron a comprarse terrenos en la zona para hacer iniciativas de 240 pisos, si no me equivoco, y, y bueno, cuando se estaba elaborando el plan general en aquella época estaban en información pública, se estaban presentando alegaciones, la empresa inmobiliaria que, que estaba detrás de, de, este, de esta iniciativa, presentó una serie de alegaciones que todas ellas fueron admitidas y, sin embargo, no se admitieron las de vecinos eh, independientes que querían una conservación más tradicional del barrio y querían que se ayudara, pues eh, por ejemplo, a poner huertas, que diera un poco más vida al barrio de, de, de toda la vida. Entonces, eh, tiene mucho que ver en ese sentido con el con el, eh, el plan general, el que posteriormente pues, se, se, se suspendió. Y estos vecinos, los del pilón, eh, bueno, han seguido con muchísima lucha hasta el punto de que han llegado incluso al Parlamento y han cambiado una ley, la ley del suelo, para poder recoger el derecho al realojo y al retorno. Y eh, bueno, es muy importante, sobre todo, tener en cuenta eso, que una ciudadanía movilizada, una plataformitis, como querían eh, denominar y que ahora posteriormente pues ya por fin eh, eh, los vecinos eh, lo han hecho suyo, pues eh, sirve pues para permitir por un lado que no se legisle en, de espaldas a ellos, pero también para que no se legisle en contra de los ciudadanos, entonces es muy importante esta, esta parte de, de la historia, esta voz de los vecinos porque son ellos los que lo han hecho realmente Para entonces ya habíamos llegado a las conclusiones, no ya digamos esto era lo que nos estábamos encontrando en el día a día y sin darnos mucha cuenta, le estábamos ya dando un hilo conductor, empezábamos en nuestras conversaciones, en nuestros cafés, a relacionarlo con el incendio, decía, fíjate, es que la expulsan, es que la quieren llevar a un piso fuera, es que la, la zona es la misma, es que los vecinos del Cabildo, algunos les acabaron en la zona de Alisal Albericia también, donde se habían desplazado los del incendio, llegaban los aniversarios, eh, bueno, íbamos leyendo más cosas. Eh, y en eso es cuando surge la, la oportunidad, ¿no? cuando Libros.com y Contexto, que es un periódico digital, el nacional convocan el concurso es la primera edición del premio de investigación de periodismo de investigación y bueno pues bastantes personas nos van animando a que nos presentemos no y entonces decíamos había que presentar una propuesta y pues teníamos dudas y al final me ha bastante claro y habíamos llegado a la conclusión porque nos habíamos tropezando de que la forma mejor de investigar el urbanismo santander y de saber quién hace la ciudad es mirar el plan general y no tanto lo que dice el plan general como el proceso de alegación. es decir el grueso de la investigación es Leernos las alegaciones del plan general ha sido muy profuso, porque fueron cuatro periodos de información pública, son tomos y tomos y tomos, miles y miles de alegaciones, en los que además permite ver evolución de cosas, que solo luego os lo contamos, y dijimos, vale, ahí podemos ver el proceso de alegación, al final es muy sencillo, si alguien pide algo a la institución, y la institución dice sí o no, al ver las alegaciones, podías ver quién lo había pedido y qué se le había dicho, con lo cual podías ver... ¿Quién propuso esta plaza? La plaza de San Martín. Propuso hacerla a Sadisa, que es la que la acaba haciendo, por poner un ejemplo. ¿Quién propuso pues tener espacio para una huerta a un vecino? Le dijo que no. De esas historias hay muchísimas historias pequeñitas, hay muchas más historias a lo grande. Eso es lo que presentamos. Nos pareció una historia demasiado local. Nos pareció que puede que no tuviera impacto, que no les interesara a una editorial nacional, a un jurado en el que estaba Antonio Rubio, que ha sido uno de los eh, del equipo fundador del mundo de la época de investigación. ...que coordina bastantes másters y demás... Eh, ...también estaba Soledad Gallego... ...que es la actual directora del país... ...nos parecía que a lo mejor no podía interesarle... ...pero fue el primer ganador del, del premio... ...entonces a partir de ahí es cuando empezamos... ...la campaña del crowdfunding... ...y ya cuando empezamos luego el proceso... Eh, ...os puedo contar alguna novedad... Así, ...alguna cosilla de libro, algún detalle... ...el prólogo del libro lo firmaba Mocalvo... ...cuando queríamos buscar... Eh, ...personas que hicieron el prólogo del libro... ...buscábamos a alguien pues sí nos recomendaban, alguien bastante mediático eh, pero también nos gustaba alguien que tuviera mucho que ver con el libro Yolmo Calvo es un fotógrafo, es, de, es un reportero casi mejor dicho es de Cantabria eh, y muchas fotos que hayáis visto de desalojos en Madrid muchas fotos que hayáis visto de refugiados en campos en Grecia, en Domeni eh, las habrá hecho él seguramente, o sea al final nos gustaba porque es un fotógrafo que ha estado siempre con los débiles y con los perdedores entonces nos parecía muy interesante que fuera él quien, quien hiciera eso, además sabemos que es una persona a la que se le tiene mucho cariño por aquí. El libro tiene, pues como os decía, ¿no? el capítulo del Agüero. tiene un capítulo en primera persona, escrito por Roberto Luis Sánchez sobre el relato familiar de, de La noche del fuego, tiene un capítulo escrito por un periodista joven, un reportero joven que está ahora en Asturias, que se llama Andrés Illescas Junquera, que habla sobre la última oleada de las excursiones, que es la turistificación, ¿no? los procesos de gentrificación asociados a los alquileres turísticos, ¿no? De eso también se habla. Y luego tenemos también dos pildoritas que son para, digamos, a veces marcar pausas o desintoxicar o porque también pensamos que desde la cultura en un proyecto como el Faradio se puede... ...contar muchas cosas... ...entonces tenemos un poema de José Lizondo... escrito escrito es proceso para el libro... ...que se llama Expulsados... ...y luego también tenemos un texto en clave más literaria... ...que es de María Sanemeterio... ...que es periodista, que es escritora... ...que ha escrito relatos y demás... ...entonces habla también un poco de esas vivencias... ...que tenemos todos con las ciudades... ¿no? ...el caso es que bueno empezamos con la investigación... Ya. ...la investigación era eso... ...la investigación consiste en analizar... ...el Plan General de Ordenación Urbana de Santander, el que se aprueba en 2012, pero que se empezó en el año 2006 y, y, y partiendo de lo que conocíamos sobre el plan general. Eh, conocíamos debates políticos en los plenos en los que se había condicionado cualquier cuestión puntual que afectaba a los vecinos, cualquier problemática desde las de los, los del Cabildo, los vecinos de Tetuán eh, hasta las, los grandes proyectos estratégicos de la ciudad estaban condicionados desde el ayuntamiento a la aprobación del plan general. Era o aprobamos el plan general o no habrá nada. No, no habrá solución para los vecinos de Tetuán, no habrá solución para los vecinos del Cabildo de Arriba, no habrá soluciones para nadie que tenga un problema puntual, pero es que tampoco habrá futuro para Santander, porque no habrá integración ferroviaria, porque no se desarrollará la remonta. Ese era el discurso político. Y eso es lo que se imponía políticamente en el Ayuntamiento de Santander. ¿Qué hemos descubierto con la investigación del plan general? Que nada de eso era verdad. Que un plan general no sirve para eso. Que sin plan general se podía haber dado soluciones a los vecinos y que el plan general no soluciona los grandes proyectos estratégicos. Era una cosa que nos sorprendió bastante. Primero se nos hablaba del plan general como una vía de participación. Se decía, ha habido mucha participación. Bueno, desde entonces se ha evolucionado muchísimo en el concepto de participación. Lo que hubo fue un proceso de alegaciones que no es ningún lujo, sino que es algo que tienes que hacer porque te lo exige la ley. Sí, o sea, es la ley. Es como felicitar a un estudiante por haber aprobado todas, ¿no? Mira, es tu obligación. <risa> es tu obligación ¿vale? eh, lo segundo, pues vimos qué pedían los vecinos, ¿vale? Antes de irnos con las historias más morbosillas, si quieres llamarlo así, hay un capítulo que es como muy entrañable en el que vemos vecinos que plantean cosas y dicen, ojo, se nos pide de voz, pues vamos a darla, ¿no? Y entonces piden cosas. Cosas nivel, cambiar la calzada de Isabel II, ¿vale? Cosas nivel, eh, los adoquines de vía Cornelia nos molestan, no aquí no hay árboles. Cosas nivel, es que hay una que es muy entrañable, que es una señora, que pide un paso de cebra para cruzar al supermercado en la calle Santa Lucía. Yo por la, si es Santa Lucía, pues yo deduzco que el supermercado es el árbol, vamos, ahora es un día. <risa> ¿No? Ahí pues, existe, hay un lupa también. Hay un, hay un lupa también más es ¿verdad? Eh, otro pedía una residencia y dice, ¿por qué no aprovecháis este hueco para hacer una residencia de nosotros, Mira, que hay unas pistas que están bastante deterioradas y que eso hace que haya grupos de jóvenes que no hagan nada, pues si se agarritan y se hace algo, pues pues se podría hacer. Otro decía, hay dos locales vacíos, si los utilizas aunque sea para instalaciones municipales, tienen vida y no se convierten en sitios donde entra la gente, donde crezca la maleza, ¿no? Eh, el parque de las llamas suscitó muchísimo interés, los santandereños teníamos de repente un espacio que a nuestra disposición, la gente quería carriles, la gente quería espacios de, de deportivos y tal. ¿Qué se les respondía invariablemente a los vecinos de Santander que alegaban para estas cosas que son, ya os digo, pequeñitas, pero estas cosas que hacen ciudad, decían, el plan general no es el espacio para hacer esto, el plan general solo decide este suelo si es urbano, si es rústico, si es consolidado si es, etcétera, ¿no? Es decir, el plan general no era una herramienta de participación, el plan general de ordenación urbana simplemente es una zonificación de la ciudad en la que se da cabida a proyectos. El plan general y el empleo, el plan general bloqueó muchísimos proyectos industriales, eh, podemos hablar de la gentrificación industrial, podemos hablar de cómo había empresas que lo, que lo asumieron, que dijeron, venga, pues cámbiamelo a residencial, total, había otras que pedían empresas grandes, ¿eh? empresas como Global Steel Wire, como Teca, diciendo que se veían que tenían uso residencial, pero que estaban, rode que estaban rodeadas de usos residenciales, pedían por lo menos uno mixto, no se les la razón, es decir, no se ha tratado bien a las empresas, no se ha tratado bien a la industria, mientras también se ve aquí, eh, cómo avanzaba ese modelo de centros comerciales, eh, centradísimo en la zona de la Lissal, que es una gran concentración, de hecho hubo un momento, ahí lo cuenta el libro, en el que, en el que no entra más y tienen que cambiar una ordenanza al plan general porque es que ya, ya habían agotado todas las posibilidades de, de centros comerciales en el Alisal y, ten, y, y no eran suficientes, ¿no? Como las empresas se van asociando para incorporar terrenos. Sí, hubo un momento que se cambió, si no me equivoco, era vivienda o, o otro centro comercial. Y eligieron otro centro comercial. En general, en las alegaciones, eh, de forma muy, muy generalizada, Vemos dos tipos de vecinos, con más acceso y con menos acceso, y dos tipos de empresas, más importantes y menos importantes. Y hay un patrón, hay unos a o sea, los que sistemáticamente se les dice que sí a todo, y otros a los que sistemáticamente se les decía que no. Claro, ahí incluso lo percibes por las empresas, lo percibes muchas veces por los abogados que las representan, hay especialistas en representar a empresas y que tienen más acceso, más mano. Se ve ahí también ¿no? una doble velocidad, ¿no? las dos caras del escudo de Santander, si hablamos del plan general pues son las dos caras en la formación, la gente que sabe mucho, y la gente que no tiene la formación suficiente para enfrentarse a un proceso expropiatorio, a una alegación ¿El plan general recoge los grandes proyectos de Santander? Pues la reordenación ferroviaria no, porque los vecinos se encontraban con que decían, oye, esto de la ordenación ferroviaria resulta que me quitáis ese apartamiento, dice el ayuntamiento tranquilo, que es que esto no, no, no tiene nada que ver con la reordenación ferroviaria y nosotros nos hartamos en rodas de prensa, en canutazos, de decirnos, es que gracias a eso va a estar, ¿no? Eh, había empresas que se habían desplazadas. El plan general sembró muchísima alarma, bueno, en el barrio de la enseñanza, en la zona de la enseñanza, el grupo Santos Mártires, hubo un año, que los vecinos estuvieron todo el día alegando, por dos motivos diferentes. Pero fueron alegaciones, pero miles y miles, tomos y tomos, de personas alegando por el traslado del colegio a la enseñanza, porque era un colegio en el centro de Santander, el traslado está a punto de... o sea, no se ha formalizado, pero está a puntito porque ya han encontrado cómo cambiar el suelo. Pero claro, eso movilizó muchísimo, movilizó comunidades de vecinos presentando alegaciones, movilizó asociaciones, colegio de arquitectos, etcétera. Es muy importante también el voz de los profesionales porque sí que se ha pronunciado bastante en el debate que, que hay al plan. Bueno, pues miles de alegaciones, recordando, es un colegio en el centro, el centro se despuebla. Eh, el colegio, el, lleva pareja de actividad que le viniera al comercio y hay gente que vive ahí en torno al colegio. Es decir, el de la enseñanza dejaba un vacío, un cráter en la ciudad. Eh, luego también hubo otro proyecto para un bloque, en Bloque Santos Mártires, para hacer más viviendas de lo que estaba contemplado. Es un bloque, además, de los que, si no me equivoco, está construido también eh, en el posincendio. Sí, era un plan de renovación del barrio, renovación al, a la vieja usanza de Santander, tirar y volver a levantar. Y, y entonces eso genera mucha alarma en muchísimos vecinos, en varios tomos y en alegaciones de, de 100 en 100, eh, se opusieron a ello y con lo de las el, el maltrato a, a las actividades industriales también podemos establecer un paralelismo con el maltrato a las actividades molestas para las élites del 41 y con cómo se expulsó del barrio pesquero del barrio pesquero de entonces de Puerto Chico, cómo se expulsó a los pescadores de, todo, de toda esa zona de Tetuán, de Barrio Camino de, de Puerto Chico donde se empezaban a instalar las nuevas élites y donde no querían actividades molestas. Bueno, pues con, con el plan general de 2012 vemos que también las actividades que puedan ser molestas y las industrias en ese sentido, las, las empresas con algún carácter industrial, que no sean solo de servicios, eh, han tenido un trato muy desfavorable y siempre... Eh, con una expulsión muy hacia los márgenes o con, con planes a veces más ambiciosos de lo que realmente estaban pidiendo. El, plan, el libro Expulsados tiene una parte muy didáctica, nos hemos esforzado mucho en, en traducir, ¿no? porque creíamos que era el principal déficit, eh, para ello hemos tenido asesoramiento jurídico, urbanístico, arquitectónico, eh, pero sí que hemos ido viendo como había vecinos que, bueno, que no iban desencaminados al hablar de la gentrificación no hablaban de la gentrificación pero decían, yo he hecho esfuerzos por mejorar mi zona pero mi zona, la parte que no me corresponde no se ha mejorado eh, hay un deterioro, voy a perder propiedades eh, venían a decir, de hecho una de las cosas que se desmiente a veces se habla de la gentrificación como un proceso privado ¿no? los propietarios no renuevan las empresas compran los solares eh, los negocios se van, la gente se va en el libro describimos ...como la gentrificación es un proceso favorecido por normas municipales... ...por normas públicas... ...como eh, un ayuntamiento tiene la arbitrariedad de decir... ...este suelo es así, este suelo es asá... Eh, ...como por la forma que califiquen... ...y a veces es porque ellos lo digan, una zona de reforma integral... ¿por bueno, pues porque yo he decidido que sea reforma integral... Eh, ...paradojas tremendas... Eh, ...hay una figura que es suelo urbano en vías de consolidación... ...que tú dirías... ...pues es algo, vale, como que es esta, supuestamente esa figura trata de recoger pues zonas que a lo mejor no son el centro, o que no están no son ciudad asentada, no son la ciudad consolidada, pero que están a punto de serlo. Pues es que en el centro de Santander hay muchos urbanos en vías de consolidación y no consolidados, es decir, en la San Roque, en el Cabildo, en el centro. Y dices, ¿cómo puede ser el centro no urbano? ¿No? Bueno, pues hay casos de esos, y eso favorece los proyectos que se han ido haciendo, ¿no? Y los vecinos eso lo habían alertado, y la respuesta que se les daba es que se les remitía una serie y del suelo en la que habría regalojos. Estamos hablando del año 2012 y, lo, y previos. La ley del suelo en ese momento no la incluía, tanto es así que se tuvo que hacer una modificación especial a la ley pilón para incluir esa medida, es decir, el Ayuntamiento de Santander remitía a los vecinos a una ley que no contemplaba lo que les estaba diciendo. Es uno de los muchísimos ejemplos de los mecanismos públicos de la gentrificación, el modelo económico que recoge, eh, hablamos de turistificación, hablamos de la convivencia con, con zonas urbanas, y luego ya hablamos de zonas muy golosas de la ciudad en las que se describen los procesos de protección del suelo ¿no? eh, para que haya gente que comprara suelo en el parque científico y tecnológico que en su momento fue una zona de expansión importante en la costa norte, eh, en el Sardinero o en San Martín, el convenio urbanístico de San Martín hubo que dar muchas vueltas hasta llegar a la fórmula adecuada ¿no? San Martín, por ejemplo, sí que inicialmente se optaba por un modelo de ir uno a uno hasta que se a la fórmula adoptada finalmente que era el convenio en el PTTK hubo compras pequeñitas pero hubo empresas que se repartieron eh, que se decían, bueno, tú, tú esta zona, yo esta otra eh, se describe un poco en el Sardinero hubo muchos intentos de hacer reformas que no se pudieron hacer y muchos vecinos pidiendo cambien el plan Sardinero tardaron años hasta que se cambiara el plan Sardinero, se cambió porque lo pidieron Santiago Díaz y Emilio Botín, que además son vecinos en la zona, son vecinos puerta con puerta, y se cambió tras una petición de ellos, después de años y años, de pedir que no se hiciera, ¿no? Es un poco más, más cosillas que tenemos, voy hojeando libros, según os lo digo, a veces hay alegaciones que se les atentan a empresas, ¿no? Alguna de estas historias las hemos, la hemos comentado luego en el Faradio, ¿no? como en la Asociación de Vecinos de Mar, en San Román, el presidente de la Asociación de Vecinos hace una alegación pidiendo, dándose cuenta de que tal y como está el plan, su negocio queda, su negocio particular, que está pegado a su vivienda, queda un poco desconectado, queda un poco fuera de, bueno, no regularizado, pues pide que se le regularice, es incontable pensar en la cercanía, ¿no? en varias asociaciones que tienen respuestas positivas siempre, mientras que vecinos a título individual no las tenían, de hecho a veces te compensaba más ir de la mano de la Asociación de Vecinos que por ti solo para para las alegaciones eh, pensar en lo tortuoso que puede ser en las zonas más ústicas de santander en santander que es un pueblo el monte cueto san román eh, la cantidad de situaciones que hay de prados de, de fincas de vecindades de villales que se proyectan y te tocan tu finca bueno pues se generó mucha actividad en ese sentido bueno han pasado muchas cosas desde que empezamos a investigar y desde que empezamos a escribir este libro eh, Hemos cambiado de alcalde a alcaldesa, el que era alcalde pasó a ser ministro y ya no lo es, pero hay muchas situaciones que se cuentan en el libro que están todavía por resolver. El plan está anulado, la ciudad del futuro está por hacer y concluimos el libro con una especie de alegación, enmienda a la totalidad, con, con ese mensaje de que, de que la ciudad que es de todos, que todos percibimos como nuestra, la tenemos que hacer entre todos. Y que esa es la transición que, que está pendiente, en definitiva, en esta ciudad. El concepto de transición urbanística trata de reflejar eso, ¿no? La ausencia, por un lado, de cambio de gobierno en la ciudad durante décadas, lo único que conocemos, eh, pero también la ausencia de cambio de modelo, ¿no? Es decir, se está hablando muchísimo de la transición, se cuestiona mucho, y eh, cada uno puede tener su opinión, pero lo que es el modelo... Económico, más o menos en general, sigue siendo el mismo, el modelo urbanístico eh, pues no ha cambiado. Para nosotros Santander es paradigma de eso, yo creo que por cierto sí el libro, es el libro en libros.com, porque si Marbella fue el paradigma de la corrupción urbanística, Santander es el paradigma de un modelo urbanístico a expensas de los vecinos, y en beneficio de, de los beneficiados, ¿no? de, de determinados intereses que se cuentan. La batalla de las oficinas es un capítulo muy curioso, ¿no? Es por qué en Santander puede haber oficinas o no en los primeros pisos y no en los bajos. Eh, ¿Cómo se hizo? ¿Quién lo pidió? ¿Qué se le dijo? ¿no? ¿Y por qué hay otras personas que no pueden tenerlo? Y ya está, y, y por zonas concretas, bueno, pues ahí se dan algún detalle al respecto. ¿Qué pasa con las eléctricas? ¿Las eléctricas consumen mucho suelo para sus instalaciones? Bueno, pues pues se se, se comprueba cómo incluso se las favoreció a costa de perjudicar a empresas. ¿no? En ese discurso de recogemos los grandes proyectos empresariales, pues hubo empresas perjudicadas, empresas importantes de Santander, a las que el coste que se le estaba dando del el uso del suelo por parte de las eléctricas, les perjudicaba. Hablamos también del sacrificio de espacios públicos. Hay varios casos en los que los espacios públicos, que son los que hacen ciudad, son plazas, son jardines, son polideportivos, son instalaciones de ocio, de estar por ahí, bueno, pues eh, se sacrificaron en operaciones urbanísticas, en convenios, pues no estaban, ¿no? Eh, El ayuntamiento sacrificó esos espacios porque así se los pedían pues, personas, había uno que decía, es que yo tengo esta finca, pero si me la calificas... Como dotacional, tengo que poner un parque y entonces no puedo hacer lo que realmente quiero. Así que no quiero que me la califiques como dotacional, quiero que me la califiques de otra forma y se le califica. ¿no? De esos tenemos muchos casos. no Entonces, no vemos tan alejado eso. Hay una cosa que dice Olga Güero, que concluyó Olga Güero muy bien en el libro, que es, además me parece un ejercicio de, de periodismo ético súper bonito, y es que habla en el incendio: las víctimas, los afectados, no tuvieron voz. Eh, con los años sí que pudimos empezar a documentar los afectados, ¿no? Eh, conocemos a la gente afectada por Tetuán, por Mendicahue, el cabildo de arriba, que oiga, es algo que no olvida nunca, Amparo como gran afectada. Eh, ahora ya sí que los afectados tienen voz y en sus momentos otra gran diferencia que había es que los afectados del incendio no tenían, no solo reflejos sino capacidad de moverse, no pues, que, muévete en una dictadura contra el que te estás haciendo si ni siquiera sabes lo que te está pasando, ¿no? Ahora ya sí. Y yo, y lo que hablamos también, el, hablamos del libro como un, una guía para desconfianza y un manual para tiempos de transición urbanística. Es decir, si ya sabemos que el plan general no recogía herramientas de participación, no iba a primar la economía, no iba a recoger los grandes proyectos estratégicos, eh, si además ya hemos aprendido un poco más de zonificación, de lo que pasa pues eso, cuánta gente ahora sabe lo que es una junta de compensación que antes no lo sabía ¿no? cuánta gente sabe lo que es una expropiación cuánta gente ahora desconfía si ve una zona muy barata o desconfía si ve un proyecto de o, quién hace la obra o ¿quién es, de, de quién es la empresa ¿no? todo eso ya ahora hay ese chip de desconfianza que nosotros de alguna forma pues, queremos acelerar o queremos que, que den evidencia pero también queremos que de cara a un futuro, nuevo plan general que en algún momento dado tendrá que haber pues, o sea, hay una, una posibilidad, es que ellos lo hagan bien y lo hagan perfecto y participen. No lo hacen, vale, pues lo que podemos hacer, lo que podemos hacer como todos, como ciudad, es aprovechar esa formación, desconfiar, recurrir a la gente que sabe, para entenderlo cuando se presente, para combatirlo, para alegar, para que se sepa, es decir, ya no nos pilla de sorpresa, ya no nos pilla... Desprotegidos, y eso es un poco la transición urbanística que reclamamos hasta que de repente haya una participación. En uno de los actos había quien decía que por qué no aprobar el plan general por referéndum, por referéndum. Se lo decía el Colegio de Arquitectos, sí. nos parece una idea revolucionaria por todo lo que implicaba. Nada, simplemente eh, hay, hay muchos lugares de la ciudad que hemos conocido por las reivindicaciones de los vecinos, pero en este libro conocemos otros sitios no tan conocidos y que son, desde nuestro punto de vista, lugares vulnerables ahora mismo. Hay vecinos vulnerables en la ladera sur de General Dávila, hay vecinos vulnerables en Campo Giro, en Peña Castillo, en la zona norte de la ciudad, en la costa norte. Por lo tanto, estaremos atentos, estaremos alerta. Eh, lo positivo de esta evolución del 41 a de nuestros días es que eh, se ha roto ese silencio, se alza la voz, y, y por lo menos, pues podemos estar más pendientes, fiscalizar y estar más informados y más pendientes de lo que se haga a partir de ahora. Ahora enseguida queremos, bueno, escucharos que queremos preguntar, pero tenemos un tocho de agradecimientos, ¿vale? Sí. Lo tenemos que hacer porque, porque esto ha sido una cosa muy compleja de hacer y hemos necesitado muchísima ayuda y nos lo hemos tenido que escribir, ¿no? En primer lugar, a todos por venir, ¿no? Bueno, a la buena página, por cedernos el espacio, por permitirnos estar aquí, por repartir los libros y por los que queráis, los que no fuisteis mecenas, pero queráis conseguirlo ahora, ahí tienes la posibilidad, ¿no? pues lo que hemos hecho al principio, os sea, vuestro tiempo súper sagrado eh, y habéis hecho un esfuerzo por venir, eh, bueno, pues a toda la gente que nos acompaña en el día a día, a parejas, familias, amigos, a toda la gente que nos ha sufrido el agobio de no llegar, eh, el tenerlo en la cabeza, a los mecenas... Eh, Gracias por, por vuestro dinero, por vuestro tiempo, por vuestra confianza en que esto iba a merecer la pena. Cogisteis un producto antes de verlo, eso es anticomercial y antiempresa, anti pero lo hicisteis y por la paciencia. ¿no? Han pasado tres años, bueno, pues ha sido muy complejo. Eso queríamos decir también, ¿no? que el libro está muy trabajado porque aparte de la parte urbanística, ha tenido varias revisiones literarias, varias revisiones legales, varias revisiones desde el punto de vista urbanístico, para que esté lo más atado posible y bueno, para que nos denuncien lo menos posible, para que nos vamos a engañar la revisado de varios abogados pero esa parte está atada, pasa o pues nos pueden denunciar pero en principio no, no tienen motivos eh, a, a las colaboraciones a Olmo Calvo, a Agüero, a Roberto Luis Sánchez a Andrés Illescas, José Elizondo María Sanemeterio, a Ludovico por el rap que ha compuesto el profesor para esto eh, del equipo de iros.com, es un equipo muy amplio, eh, con los que más en contacto hemos estado, es con el propio Antonio Rubio que es el director del área de investigación, de la colección de investigación nuestro libro ahora forma aparte de una colección que ha hablado de Gürtel, de Leosere, de muchos casos de corrupción, ahí está en esa balda, de, en esa colección. Y a los que no están, pero estuvieron también, de libros, a Juan, a Raúl, a María... Claro, hemos bueno, hablado con Miguel, Beatriz, había mucha gente en el equipo que lo voy evolucionando. La propia campaña, que fue súper intensa, eh, bueno, pues fue posible también por el apoyo de mucha gente, ¿no? pues por Raúl Gil, por Israel Uy Salmón, que nos ayudó en las redes sociales, Alfredo Santos, que hizo muchos materiales, Carlos Atenza, que hizo fotos y vídeos... Eh, fuimos a Madrid, eh, estuvimos en contacto con muchísima gente, en, en Madrid hablamos con Marta Kaiser, que es un colectivo de arquitectos que reclaman una participación, un nuevo modelo de arquitectura, Estuve encantada, no nos conocía nada, se vino a hablar con nosotros una mañana, Rosa Pereda, periodista escritora, madre de mi Barnatán, valiente de Gloria Torner, ahí estuvo con nosotros, periodista nacional, no tenía por qué estar, estuvo encantada compartiendo con nosotros... ...historias de Santander, ella tiene historias del Santander más clásico... ...y lo conoce pues, muchísimo mejor... ...el Grupo de Luz, que nos permitió hacer un acto en sus instalaciones... ...estuvimos en Traficantes de Sueños en Lavapiés... ...que es una librería, es la, la bueno, vorágine sí. de Madrid... ...vamos sí. a decirlo... Eh, ...o la vorágine de Traficantes de Sueños en Santander... <risa> ...eso es, pues allí estuvimos... Eh, ...pues atrajo mucha gente, vino gente... ...estuvimos con activistas de plataformas vecinales... ...sobre todo en esa zona, anti gentrificación nos permitió aprender muchísimo de cosas que ahora mismo están ya pasando en santander ¿no? de cosas que no se hablaba tanto antes los desahucios eran gente que no podía pagar ahora los desahucios son fondos buitres que te echan ahora son desahucios de alquiler problemas de suministros, todo eso lo aprendimos en una tarde, eh, venimos espeluznados eh, ¿qué más tenemos? Roberto Luis Ángel nos hizo una visita por el centro de Santander muy recomendable, deberíamos repetirla porque conocimos muchísimo sobre el terreno todo lo que era el incendio no ha podido venir, pero está encantado de hacerla cuando <risa> queráis podemos repetir la ruta del incendio tenemos a hasta por aquí Gema las gildas un día nos permitieron porque nos pusimos de acuerdo, porque colaborar es bueno, y un día que hicimos ya que hicimos la ruta, sincronizamos las horas y la ruta acabó en las gildas, de forma que la gente pudo ir a las dos cosas y pudimos incluso, nos cedieron su micrófono, que es una cosa muy generosa para hablar de nuestro libro, además las gildas lo ponemos a veces mucho como ejemplo de esas cosas que hace Ciudad. ¿no? Es una experiencia compartida que tenemos muchísimos de nosotros que vas allí sabes que hay alguien, las gildas son un ejemplo de alguien que hace su día ciudad Eureka, el Centro Cultural Eureka e hicimos allí un acto con creadores que rompieron ciertos tabús y e empezamos a hablar desde la, pues, de la perspectiva de la cultura sobre gentrificación sobre, sobre urbanismo eh, ahí estaba Majo Polanco, estaba Dani estaba propio Ludovico, estaban unos cuantos la educación cultural unos cuantos, el debería Gil, Colegio de Arquitectos, también nos permitió un día estar en un debate, eh, se pues, nos invitó expresamente Domingo de la asta de Francisco Montagudo, que en ese momento era aquí, decano, luego ha cambiado, pero ellos dijeron, nosotros nos comprometemos a daros espacio, a daros voz, lo hicieron, nos permitieron además conocer a expertos en gentrificación, a los autores de First We Take Manhattan, eh, Diagonal, publicó un artículo, eh, muchas de las cosas que hicimos no hubiera sido posible sin Patricia Manrique, y sin fin, Acebo, que nos ayudó muchísimo con los contactos en Madrid. La Corrala, que es un grupo de estudios también en investigación y urbanismo. Todos los asesores legales y urbanísticos. Miriam García Miriam García, García, que es una de las grandes expertas en urbanismo y arquitectura, ha revisado las partes urbanísticas del libro. Nos quedamos muy tranquilos en ese sentido. ¿no? Miriam, la autora del Pol eh, en Cantabria, que es un, una un plan de ordenación del litoral que fue pionera, que, que luego se llevó a Galicia y que ha recibido premios internacionales y que desde nuestra perspectiva ha sido valiente y es muy necesaria. Y luego nos gusta mucho la, la inspiración, ¿no? al final la parte más académica Hemos sido muy influidos por Ángela de Mer, por Nela Torre, por José Ortega. Elena, Martín. Martín, Martín. Torre, lo digo siempre mal además. Sí. Ramón Rodríguez Viera, que tiene un libro de referencia que describe mucho, con mucha documentación, los discursos públicos entonces. Eso es un poco los agradecimientos y que hemos hecho. Desmemoriados, desmemoriados, que también tiene textos y investigaciones sobre, sobre sí. aquella época del Santander. Todos han sumado mucho en esta investigación que lo que pretende es invitar a reflexionar sobre quién hace las ciudades. Eh, Consilamos con el principio, ¿no? que pensemos todos en cómo es nuestra experiencia con la ciudad, a qué asocias cada zona de la ciudad, a quién, a con quién la has compartido, para que no nos quiten eso, ¿no? Al final, los pues, y nos gusta mucho Santander y no, y no pasa nada, durante mucho tiempo renega, renegábamos de ello, ahora lo adoramos, es así, y pues es nuestra, eh, la queremos y precisamente porque la queremos, queremos que mejore, ¿no? Y queremos que haya cosas que que cambien y que las hagamos entre todos. Yo creo que no pasa nada por decirlo y creo que es un poco a lo que queremos contribuir un poco con el libro, ¿no? A hacer un poco ciudad y a resolver todas vuestras dudas ahora, si tenéis alguna pregunta. Por nuestra parte, vamos a contar, si, si queréis alguna duda, alguna cuestión, lo que sea, sobre el libro mecenas, quien quiera hablar, que hable ahora o que calle para siempre. Es un libro escrito con muchísimo cariño y muchísima empatía hacia, o sea, hay, hay vecinos que se van a ver reconocidos con nombres y apellidos, hay barrios con capítulos dedicados, o sea, el capítulo del Prado San Roca, el capítulo del Pilón, hay el capítulo de la Pila, de la Senda Costera, el capítulo Marco de Amparo, evidentemente, capítulo del Cabildo, pues está Lucía por aquí nos dijo que iba a venir seguramente esté Gracias también a todos ellos que hemos eh, estado reuniendo, y nos han contado sus historias más personales también sus vivencias eh, en los barrios, entonces eh, como han hecho también muy humano el libro también. Hay que agradecerles mucho, yo siempre se lo digo a, a Marco y a Lucía que ellos lo han pasado muy mal con el urbanismo, son la prueba más grande de que el urbanismo deja víctimas y de que perjudica a la gente si se hace mal y siempre han sido muy generosos a la hora de hablar del tema, si se les llama a algún sitio van, podrían decir, mira, ya paso de todo, no quiero saber nada más de esto, sería es súper legítimo. Pero no lo han hecho y porque ellos pues saben no todo lo que han aprendido, una vez les entrevistamos conjuntamente, les presentamos, cabildo sí. y nos decían, pues es que tienes que aprender sobre la marcha y que es una alegación, cuántas modificaciones, las siglas, en el cabildo ha habido... Peri, prot, no prot, no hablamos. Había muchas siglas. Argo, arco, arco, arco. <ríe> hartos hatos. Arco, <ríe> es. Entonces, de todos han tenido que aprender a marchas forzadas. Pues, si sí, son muy generosos y comparten ese conocimiento con quien se lo pida, a mí eso me parece muy meritorio, ¿no? Y escuchar más a las víctimas del urbanismo, que las hay, que, que tienen cara, que, que tienen peticiones, que a veces eh, serían bastante más asequibles porque a veces lo que puede necesitar una familia aparte de una solución habitacional es una atención psicológica en un momento dado y eso nos lo contó en su día Bonilla en tetuán nos lo han contado en el cabildo así que, que bueno que queda mucho por hacer y, y que tenemos que estar más encima de este asunto sí, trabajo y está claro que entre la distancia que hay entre lo que el poder oficial nos vendía como fue después del incendio una reconstrucción ejemplar, de esa reconstrucción ejemplar resulta que hay unas víctimas ocultas. Y habéis recorrido ese camino, ese difícil camino entre, digamos, desde de esa, esa difusión que se hizo después del incendio, como todo generoso, todo bien, y que, y que y Santander, Santander quedó maravilloso, digamos, eh, recorrer toda esa conexión hasta el rica y la, la pregunta es todo ese, en ese trabajo, supongo que desde que empezaste eh, a, a reflexionar sobre ello, porque en principio se juntan como muchas disciplinas profesionales de, de, de muchos ámbitos, ¿no? y la pregunta es desde que empezasteis a trabajar eh, ir mirando cosas y tal eh, que como habéis notado el apoyo de los distintos profesionales que sin ellos digamos así pues es muy difícil conocer las cosas Es decir, eh, normalmente eh, el profesional hay excepciones muy honrosas ¿no? lo que han hecho políticamente correcto o se quedan con el, con el ...con lo que vende el ayuntamiento, digamos así, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis tenido apoyo de, digamos, de otros profesionales... ...que se han ido, digamos, eh, colaborando a, a hacer objetivo lo que todo ese suceso... ...de transformación desde el incendio hasta el resultado final? Sí, <risa> la respuesta corta es que sí, que la verdad es que lo que hemos notado es... ...que igual que hay una pulsión, un deseo de participación y de hablar de urbanismo y de lo que supone y eso luego se nota en los vecinos o son los que más lo sufren pero también hay mucho profesional apasionado del urbanismo de la arquitectura, de la geografía y eh, de otras disciplinas que le encanta y que está deseando hablar de ello y que está deseando explicarlo bien hay mucho déficit de comunicación sobre eso y hay gente a la que le dices háblame de esto y Priman en serio ¿te interesa mi opinión? Pues por supuesto que le interesa eh, hay profesionales municipales o autonómicos también en el ámbito público la gente que está en el urbanismo le engancha muchísimo, le gusta muchísimo, así que sí que hemos tenido gente que, que estaba deseando que esto pasara. Hay gente que es que ve las alegaciones y en las alegaciones se promocionan muchísimos colectivos profesionales, es decir, interesaba, tienen visiones de ciudad muy interesantes, ¿no? En Santander también una cosa que ha pasado es que... Don pero bueno... Eh, que parece que la única si la profesión, profesión es la de ingenieros quiero decir, no, ¿no? Y, ha, y son los ingenieros los que dicen la ciudad, que es una profesión muy bonita y maravillosa, pero se ha despreciado la visión arquitectónica, geógrafa de eh, ordenación del territorio, esos son profesionales que a lo mejor están más capacitados para pensar en generar una ciudad no y por pues, se, se ha hace de los últimos años en Santander, cuestiones personales esos profesionales han sido apartados su voz no ha sido escuchada pues, de geógrafos tuvo alegaciones muy interesantes eh, bueno, pues eso nos parece... Parece que sí, nos, nos hemos encontrado bastante apoyados en muchos sentidos en el libro. Sí, y además hay un sentimiento en algunos de esos colectivos, lo que decía Oscar, que no se les tiene al mismo nivel que otros que parece que sí diseñan las ciudades y, y cuentan con ellos. ¿no? Eh, la redacción del plan lo hace una consultora, es muy ingenieril, digamos, pero. Ahí entran múltiples colectivos que siempre están reclamando que los equipos sean multidisciplinares. Que se les daba cuenta, yo estudié geografía y he escuchado a mis profesores quejarse desde el principio de los tiempos de que, de que en algo tan importante como la ciudad no se puede despreciar a, a los geógrafos o a los arquitectos. ¿no? Y, y en ese sentido yo creo que, que eso Y luego nos hemos encontrado en el crowdfunding, ¿te acuerdas? Nos encontramos con la experiencia del microespacio... De la calle Fernando de los Ríos. Con Clara, Clara del Cierro. Clara del Cierro. Y hicieron, precisamente hicieron eso. Eh, fue original porque no era una empresa la que se presentaba, no era una empresa constructora la que se, empresa, la que se presentaba a, a, a, la, a la iniciativa del microespacio. Era un grupo multidisciplinar donde había incluso sociólogos que hicieron una encuesta sobre a los vecinos sobre lo que querían para el barrio. Y con esa encuesta, primero la encuesta, las necesidades de los vecinos, luego hicieron el microespacio. Se empiezan a hacer algunas cosas en la ciudad que yo creo que, que tienen que ser un poco la, la referencia o la guía. Tenías también preguntar. Sí, quería preguntaros, es una pregunta sobre la forma, ¿no? no sobre el fondo, sobre el proceso editorial que habéis vivido con la, la microfinanciación, la elección de la editorial, que, que, con qué editorial al final estáis trabajando, la, Después, la, nos contéis qué, qué, sí, la, qué proceso habéis seguido. ¿no? La editorial es libros.com porque realmente ellos convocaron el concurso, convocaron el concurso en su área de investigación, su primer premio de de investigación, ganarlo, la propuesta, ganarlo a presentar una propuesta, si era valorada por el jurado, pues ganaba, implicaba hacer el libro, el libro requería una movilización del crowdfunding porque es el modelo de la editorial, la editorial digamos que funciona así, en libros muy, muy de nicho, muy segmentados, y porque así consiguen complicidades, ¿no? El proceso de crowdfunding es un proceso muy enriquecedor, le ha dado bastante forma al libro también, el estar en contacto con, con vecinos, con profesionales, y luego ya es pues procesos de revisión bastante profesionales, hay que decir, ¿no? Eh, pues eso, eh, varias revisiones, revisiones editoriales, discusiones sobre comas, comillas francesas, e inglesas y un montón de detalles <ríe> que son muy riquis, La pero parte que también periodística cuenta... a ver, el, el tutor del libro, este libro se, se va a, a colocar en la estantería de la colección de libros de periodismo de investigación de libros.com con trabajos espectaculares como el, el, la investigación de los seres de Andalucía, el, la Gurtel, en la Comunidad de Madrid eh, o el trabajo sobre Albert Camus, eh, Camis, <risa> periodista, y, y el tutor de esto es Antonio Rubio, que es una referencia del periodismo pero que además es, es profesor, es investigador, pero es docente de periodismo de investigación entonces es, está muy encima de que todo esté bien documentado, de que todo esté bien verificado, de que se hayan hecho las diligencias informativas, de que hayas hecho eh, la llamada para contrastarlo, entonces eh, aparte de que era un volumen muy grande de documentación, ha habido varios procesos, varios procesos de revisión para que pues, esté todo atado y bien atado. Por personas distintas entre sí para que no estuvieran contaminadas, no, rozando los psicópatas. Si y el proceso de revisión ha sido rozando los psicópatas. en plan, esto de dónde salir, esto de dónde sale, que, que es que lo estoy viendo. Con mis claro, no, porque pues no, no les valía, tenía que decir, bueno, pues una foto. Pues... O a veces, eh, muchas cosas salen de lo mismo, de las alegaciones pero a, a nivel narrativo no ibas a decir, esto lo dijo tal vecino en la alegación número no sé qué, porque se haría muy árido y muy pesado. Entonces, eh, a veces hemos tenido que prescindir de remitir directamente donde se dice, porque se entiende que donde se dice es en el... En, el, en alguno de los procesos de alegaciones y luego hay que jugar con, con dos perspectivas diferentes una que es un libro muy santanderino muy para los que sois de aquí y lo hayáis leído lo hayáis vivido o sufrido pero también es una editorial nacional eh, y también hay mecenas de todas partes de España entonces tenía que tener esa perspectiva de que alguien de Granada que lo leyera lo entendiera. En el fondo es una historia muy local, pero sí es una historia que puede estar pasando en muchas otras ciudades. Quizás por eso fue lo que llamó la atención también. Sí. Eh. Aquí y allí, ¿vale? Sí. No, Juan. Habéis hablado de, las, de la diferencia de las empresas en el mercado balístico. Eh, del programa de altavideo de arriba. Eh, yo quiero saber si, si hay mención en el libro que no reconozco de un espacio muy concreto del mismo que tuvo una influencia humana, un diseño humano muy concreto en la ciudad de hace muchos años, que es la ubicación del antiguo edificio de Tabacalera en la calle Alta. ¿Hay alguna referencia? ¿Hay alguna alegación, por ejemplo, al uso del solar después, cuando, queda, cuando desaparece el edificio de Tabacalera? hay alegaciones en particular que dice vamos a aprovechar ese espacio para tener una zona para los vecinos, una zona pues, con pocos usos dotacionales, y sí que hay gente que lo plantea, ¿no? que el aparcamiento que luego se acaba haciendo, pero les rechazaron la idea, un mirador, es decir, sí que había una, una necesidad de un espacio que durante mucho tiempo muchos vecinos vivieron como pues, sacrificio casi que antes por la ciudad, que no se les había hecho. Hay muchos vecinos que tienen sensación de sacrificio, porque los vecinos de Amaliach, que es en Tetuán, al principio de Tetuán, donde está el parque de Procesa de los eh, hay unas casas que son casas marineras de cuando te ponen a marinero. Y esas casas eh, se hicieron sacrificando, había un parque que se, que, que se sacrificaron casas. Entonces los descendientes de quienes sacrificaron esas casas lo recuerdan. Dicen oye, que nosotros ya dijimos hace un siglo el ayuntamiento, nuestros abuelos, que cedíamos estas casas eh, y ahora nos las sí. quieres quitar otra vez. ¿Qué pasa aquí? O sea pensábamos, claro, en otros tiempos ¿no? que, que ya habíamos dado bastante a esta ciudad eh, bueno, pues al final se mantuvo y luego eso, pues es un triste escenario, el parque de Amalia resume muchas cosas, ahí se cuenta bastante, ¿no? De, resume la adjudicación una baja temeraria, un sobrecoste en almofado porque no era un sobrecoste como tal, sino que era un coste que apareció luego extra por otro servicio, en la misma zona, a la misma empresa, por una cantidad de contrato menor, pero no era un sobrecoste. Y más, y, y más cosas, que pintan unos volcanes en Santander, es, es esa... Es ese intento de borrar todo rastro de identidad de esta ciudad o eso que se ha quedado en el ADN, ¿por qué? El, el, el no preguntarnos por qué se hacen las determinadas cosas, ¿por qué un parque infantil tiene que remitir a unos cráteres? Esto es Lanzarote, eh, ¿por qué? No hay, no hay nada volcánico, estamos locos, no hay nada volcánico en Santander eh, o en Cantabria. Entonces, en ese sentido también, pues a veces pasa que, que en estos... En esta forma de hacer urbanismo de la ciudad se elimina patrimonio, se, se deja sin rastro lo que había y se levanta algo nuevo que no tiene ningún tipo de identidad, que no tiene ningún tipo de conexión emocional con los vecinos y es ese caso del, del parque de Amaliac pues, es muy, muy clarificador sobre esto. ¿Teníamos alguna otra pregunta por ahí detrás? Sí. Eh, bueno, pero... Yo quería haceros un, una pregunta o un comentario más bien. Sobre, estoy muy de acuerdo con que el urbanismo está detrás de muchas de las cosas que copan la actualidad. La, ¿no? eh, la ley del suelo, el Plan Nacional de nación del Territorio, que fue la primera promesa del gobierno de Cantabria y eh, cuatro años después, una vez más, no lo han cumplido. Creo que llevamos ya no sé si, 16 años de retraso en la aprobación del Plan Nacional de Nación del Territorio debería haber un poco de orden, que evidentemente no quieren. Pero mi, mi pregunta mi comentario sería más, ¿no creéis que más que la, el urbanismo es la corrupción que está? Es decir, ¿no es el urbanismo una manera de alimentar una corrupción sistémica que está en los partidos y que hace, por ejemplo, que un vecino vaya al Ayuntamiento de Santander y no lo haga ni caso? Y una empresa, por alguna razón sorprendente, sí, y es imposible probar, ¿no? Pero un poco yo la sensación que tengo siempre es que en realidad... Eh, estamos en un sistema que ha desarrollado una relación con la manera de gestionar el territorio absolutamente perversa. Que hace que sea muy fácil, muy rentable para las empresas, grandes o pequeñas, dedicar una parte de dinero a comprar voluntades a cambio de aprobar cosas. Y esto influye, por supuesto, en el urbanismo, que es probablemente la principal fuente de dinero, pero afecta también, por ejemplo, a cosas tan aparentemente inocentes, como por el desarrollo eólico, porque una de las cosas que ya aprendimos nosotros del desarrollo eólico es que habían aprobado un plan de 500 megavatios con el consenso del Parlamento de Cantabria y de la noche a la mañana se multiplicó por cuatro la potencia. Ahora está saliendo que en Castilla-León eh, había unos casos de corrupción asociados a todo el tema del, del desarrollo eólico mm. y claro, nunca sabremos <ríe> por qué de repente un plan que se había aprobado se multiplicó por cuatro, ¿no? igual era porque estaban muy interesados en rodear eh, los valles de, de molinos, pero yo siempre tengo un poco la sensación de que, de que nadie, nadie ve al elefante pero está en la sala. ¿no? Y, y es un poco... Me gustaría saber cómo lo veis y si habéis podido, de alguna manera, hablar de esto en el libro el libro es la descripción del modelo más bien, es decir, las cosas extrañas oscuras, nunca las sabremos porque no pasan en una alegación que es la herramienta que tenemos Sí lo sabemos, lo contaremos en el Faradio <risa> pero sí que vemos eso un modelo que lo permite un modelo que es muy útil para que si alguien propone algo, que deja el margen de arbitrariedad suficiente, ¿no? Yo alguna vez, yo con temas de urbanismo, que yo era un tema que desconocía y que me ha ido interesando mucho con los años, yo preguntaba, pero vamos a ver si es urbano es urbano y si es rústico es rústico, o sea, si es blanco es blanco y si es verde es verde, ¿no? o sea, ¿y, y por qué este margen? Decía, en otros países, e incluso en otras comunidades autónomas, está tan definido, lo que es eh, urbano, lo que es rústico, lo que es tal, que no es una decisión, es decir, que es así, hay una ley que dice, los pueblos son así, así, hay un mínimo margen, pero una cosa eh, pasa a ser urbana, pues cuando tiene servicios y en Andalucía se han dado casos de, o se dicho algo urbano y no tenía ni agua y ha creado muchísimos problemas, es decir, ha habido ese margen de arbitrariedad permite que en esas sombras pues, salgan los, los moscos, que se diría? Muchas veces no podremos demostrar cómo fueron las cosas, pero sí lo, sí, lo que sí podemos decir y lo que sí decimos es a quién benefician las actuaciones. Y luego, eh, claro, tenemos todo el margen para sospechar sobre lo que apuntas, porque tenemos mucha información en Cantabria, pero sobre todo fuera, sobre el modus operandi. De manera que lo que hay que hacer es seguirlo, fiscalizarlo, tratar de documentarlo, porque tenemos que tener mucho cuidado con lo que <ríe> afirmamos, porque nos jugamos mucho. Hay mucha gente que no quiere que salgan ciertas cosas, entonces tiene que estar todo muy, muy documentado y muy atado. Motivos para sospechar tenemos, y tenemos motivos también, o, o certezas sobre a quién benefician las actuaciones y a quién perjudican. Esto va de a quién benefician y a quién perjudican. Si podemos averiguar más, pues... Lo contaremos más adelante. Es que nos ha aprendido la lección, porque tengo un poco la sensación de que había que ser un cuidado de la luja. Ahora yo vivo en una zona residencial, todos los solares que han estado vacíos estos 7 años se están haciendo casas. Lo cual también me sorprende, porque supone que el en general está, por lo menos, con una no Yo no tengo mucho lugar. Y. Bueno, lo que hemos hecho. Tengo un poco la sensación de que las cosas no han cambiado demasiado. O sea, que a pesar de todo lo que ha pasado, de los desahucios, de de la leche que nos pegamos económica, por el urbanismo, entre otras cosas, no... Pues, eh, lo que sí hemos visto, al hilo de lo que contábamos antes, de que el plan general no era la panacea, ni la solución mágica de los grandes proyectos, ni de muchos de los problemas, es que una vez que se ha tumbado, se han parajado distintas alternativas. Una era hacer unas normas urbanísticas transitorias que ni siquiera han llegado al Parlamento, ni siquiera se han hecho que ha seguido funcionando es el plan del 97 con modificaciones puntuales, que era lo que decían que no se podía hacer. Si veis que hay... la ciudad no se para del todo. Lo que sí estamos viendo, pleno a pleno, en el Ayuntamiento de Santander, es que hay modificaciones puntuales que se siguen haciendo. Y que... lo que, lo que sí me parece importante... Ahora, no, sí, perdona, eh, es lo, lo que apuntabas sobre el PROT. Yo sí creo que en el desorden hay ciertos intereses que salen beneficiados. Hay mucha gente que no le interesa que se ordene. Ya el, el Pol ya tuvo grandísimas resistencias en Cantabria y creo que hay mucha gente que no está interesada en que se ordene el urbanismo, de manera que eh, es como lo del el, el pescador en río revuelto. Yo creo que hay, hay especialistas en aprovecharse económicamente de ese desorden. En cualquier caso, del haber aprendido o no, eh, eso depende muchísimo de todos, eh, depende de la gente que ya sabe, es decir, puede que de repente haya generaciones nuevas que hayan estado al margen de todo lo que ha sucedido y estén en rasa. nosotros desde luego ahora sabemos más que antes, sabemos detectar más las cosas, eh, por eso es la vía para de desconfianza, ¿no? Y creemos que sí que es importante que la gente que haya estado afrontando procesos urbanísticos aporte esa experiencia a otros, ¿no? Es decir, que alguien cuando pase algo en un barrio... Vaya corriendo a decir a los vecinos, mira, eh, lo que tienes que hacer es esto y esto y esto. Eh, y ahí sí que es, yo, yo entiendo que la gente que lo ha pasado es duro, es aburrido, es denso y es incómodo, pero sin su experiencia eh, otras personas pueden pasar por lo mismo. Yo creo que al final todo esto va de intentar entre todos ser un poco útiles. Y, y bueno, quizás la forma es eso, no crear una especie de cadena de conocimiento, igual que la ciudad es la ciudad de, de tu abuela, de tu madre y de tus hijos pues también puede ser la ciudad de los afectados por el urbanismo que les explican a los demás cómo evitarlo. Los vecinos del pilón se hicieron un máster, Eva se acuerda, se hicieron un máster en urbanismo eh, muy poco tiempo porque se les venía encima esa junta de compensación y... Y lo, era, lo difícil que era para ellos entender eh, una junta de compensación que, bueno, está mejor explicado, pero básicamente eh, después de que una empresa se haya hecho eh, con un porcentaje de terreno, que además es de una manera repartida completamente injusto, casi te, te obligan a ti a ser inversor de lo que está destruyendo tu casa, o sea, de una nueva renovación. Y, y todo esto pues no puedes elegir porque ya tienes este porcentaje que me parece que es el 51%, o sea, es sí, sí. mínimo. Y es porcentaje de suelo que igual te toca a ti eh, que tienes un piso, pero te tienes que compartir eh, ese porcentaje de suelo del bloque de pisos totales. O sea, no, no cuenta en plan de mi piso igual son 90 metros cuadrados, no. Porque, igual, el, el total del, del edificio es, eh, equivale pues, a que sea dos tres eh, pisos, tienes que repartirlo y el porcentaje no te permite a ti tener ningún tipo de poder. Y, que es de, que te, y la situación de inferioridad que tienes eso. tú, como vecino cuando la empresa que está consiguiendo el suelo tiene financiación vía bancos con los que muchas veces son socios <risa> es que eso pasó en el pilón que de repente había un bank, una constructora que es que pudo comprar un montón de pisos vacíos solares porque, parcelas, sí. porque le daban unos créditos que tú o a sea, que te pongas de acuerdo con cinco familiares para conseguir claro. suelo es muy difícil que lo tengas. En es un difícil. lado una empresa que, que lo tiene todo para poder hacer negocio, en otro lado los vecinos que lo que tienen es su casa pagada o su local pagado y que se ven obligados a invertir o a perder, eh, eh, se ven en esas, o invierto, me sumo a la junta de compensación y para invertir una de dos o tengo dinero ahorrado o me lo tienen que prestar, no me lo van a prestar, a, al contrario que a una empresa, o, si, o a perder, es decir, a, a aceptar lo que te den y tener que volver a irte a otro sitio, a hipotecarte, a, cuando tú tenías ya tu vida encaminada, eh, solucionada, y recordemos que esto ha afectado sobre todo a mucha gente mayor, mucha gente que, que tenía eh, su vivienda desde hacía muchísimos años ya adquirida, pagada y que no tiene tampoco ni la energía ni los conocimientos pues, para enfrentarse al monstruo que se les venía encima y sin embargo pues, han tenido que, que vérselas, eh, bueno a carne viva, como quien dice, ¿no? Sí, vale. Había otra ¿eh? ah, mano, la lucía incluso... yo antes la el Cabildo fue los, los primeros que pedimos modificación puntual y se nos denegó. Se nos denegó porque el plan general estaba en marcha y tal. En, en unos meses le dieron la modificación puntual al centro de botín. Con lo cual le eh, contesto al señor ese que aquí se hacen las modificaciones puntuales a quien les da la gana, como les da la gana y cuando ellos quieren. Sin más. Como nos demandan, pues todos a callar. Total. O sea, frita de tiene también. No haya unión eh, que la gente eh, se ponga toda junta y se una, aquí no se hace nada. Y así todo. El Cabildo estaba muy unido, pero de todas formas eh, fuimos un poco, yo creo, que moneda de cambio y eh, no se nos admitieron eh, muchas de las cosas que les habíamos pedido. O sea, cosas lógicas, ¿eh? Cosas lógicas que gente que sí que se preocupó en interesarse de cosas que nos podían venir bien para levantar el barrio, para volver, los vecinos que nos habíamos tenido que ir y los que vivían seguir viviendo en nuestro barrio, eh, todavía eso no es, no es posible a día de hoy. Entonces a mí eso me parece que el plan general era un poco, un poco moneda de cambio y yo, es mi opinión personal y lo tengo clarísimo. Modificación puntual, la primera que se pidió fue la del cabildo y fue la primera que se negó Y en unos pocos meses se da la del botín. O sea, hay una ley de costas, hay una ley, de... da igual la modificación puntual con un botín, ahí ya tenía que estar Eso lo veréis mucho en el libro, que depende, depende, ha dependido, sí. por lo menos hasta, hasta, hasta la fecha en que terminamos, de quién lo pedía. Es la espinilla que tenía clavada en Tetuán, por ejemplo, también, que, que lo acabaron pidiendo, no se les dio, y a los meses se les dio la otra y de ahí nació Bonillo la entrevista en la plataforma de pensadora de Santander muchas cosas sí. eh, eh, Buenas noches sí, quería un poco eh, que en base a la experiencia que habéis tenido la parte de, de la investigación que habéis hecho hacer un ejercicio de doctoranía y no sé, querría saber un poco vuestra opinión de, de cuán distinta sería Santander si no se hubiera producido el incendio de Santander y si hubiera expulsado a las cosas populares de Ciudad. Pues es un buen ejercicio. Yo lo he pensado muchas veces. Hemos hablado mucho que hemos llegado a sentir nostalgia por una ciudad que no conocimos uh -huh. eh, y nos imaginamos. Leemos las descripciones de, del Santander medieval. Eh, leemos que había arcos, que había callejuelas, que había adoquines, que había comercios tradicionales. Nos imaginamos una ciudad europea. Nos imaginamos que Santander podría no tenía nada que engañar a a un Braga, eh, no sé a Viena no es un buen ejemplo, pero estas ciudades europeas pequeñitas, lambagóticas. No más cerca, eh, como no, más... Bilbao, o San Sebastián, cuando sí, viejos, no es, es una pena, nos, nos falta casco viejo. Pensamos que, yo alguna vez he pensado ¿no? que la miopía Santander Santa María ha sido tal que, que, incluso aunque fuera por el fin de hacer negocio, se han desaprovechado partes de la ciudad, que es, o sea, es inconcebible que Prado San Roque sea una zona que no sea una zona más conocida de la ciudad por poner un ejemplo, con esas vistas en todas las ciudades cuando viajas la parte alta de la ciudad es parte turística no estoy vendiendo que se vuelva turística de repente pero digo, es que ni, ni para hacer negocios se centraron en el centro se centraron en el Sardinero, luego ya descubrieron que en Cueto había Prados, ya por ellos que fueron, uh -huh. y han desaprovechado incluso esos recursos. O sea, Santander es una ciudad súper desaprovechada, eh, el mar ha sido despreciado totalmente, el puerto las ha estado expulsando constantemente, que estorbaba, o sea, el puerto de Santander es el puerto de Camargo. Sí, además, el Santander se reconstruye con unas ínfulas, con, una, con un motivo propagandístico, que, que lleva a, a los responsables de, de urbanismo, de arquitectura del régimen a querer hacer aquí, de repente, un barrio salamanca, esto lo dicen los, los investigadores y es lo que realmente pretendían, está en el libro, un, como un barrio salamanca santanderino. Entonces, se sustituye hasta el modelo de negocio. Ya, eh, salen los ultramarinos, salen los pequeños comercios, los pequeños talleres, eso que vemos Todavía en las grandes ciudades que no están, eh, que no se salvan tampoco, no se libran de la gentrificación, pero donde hay otras resistencias, y entran de repente pues otro, otro tipo de, de negocios, joyerías, tal, que eso en el centro de Santander, bueno, son noticias recientemente, algunas, algunos negocios familiares van cerrando, ¿no? eh, pero hay una sustitución y, y un... Como una ambición de querer proyectar en Santander eh, una España que, que supera los conflictos, que renace de sus, de sus cenizas. Entonces, como que la, la propaganda, eh, y eso también nos lleva hasta nuestros días un poco, pero que la propaganda termina alterando completamente la identidad de la ciudad. Y eso, eso para mí, a mí me da mucha pena, por ejemplo. Porque, porque creo que está, hay una Santander muy auténtica que se ha renunciado a ella y luego, eh, apunto otra cosa en, y reitero, en aquella época se, se levantaron ciudades eh, totalmente destruidas y no se produjo lo que aquí no, no se dio el cambiazo de ciudad en ciudades alemanas absolutamente destruidas por la guerra mundial, por ejemplo y se reconstruyeron, eh, vamos, que, que pasabas por allí y no sabías ni, ni qué había ocurrido, ni, no podías decir que, que hubiera habido una guerra allí, porque era idéntico a como, a como había sido antes. Y aquí eso se, se despreció, fue una pena. Y no sé, yo creo que, que sobre esto, y hay referencias en el libro, los, las investigadoras de la universidad, sobre todo Elena Martí la Torre y Ángela Demer, apuntan cosas muy interesantes es que en, el, en uno de los paseos por el centro, eh, la madre de una de, de las personas que paseo que era una persona mayor, que vino y paseó y estaba o dejado de estar haciendo otra cosa que recorrer el paisaje de su juventud dice, pues mira aquí en Calvosotelo había una ferretería, a mí se me hacía inconcebible que en Calvosotelo haya una ferretería que me parece un negocio muy ligado al día a día uh -huh. y a cosas así, hoy en día creo que era una franquicia de lencería femenina algo así entonces me parecía ciencia ficción y entonces en el Angela Mer documenta muchísimo cómo Santander era una ciudad que en el centro había talleres de artesanía había ultramarinos había comercio normal y cómo pasó a ser los negocios pasaron a ser sobre todo aseguradoras bancos como los residentes también se hace pues se pasa el modelo de gran avenida se pasa al modelo de edificios en, en bloques altos eh, los propios residentes empezaron a ser funcionarios militares es decir también un, un cambio social tremendo se echó a gente y los que pudieron a vivir eran los que los que tenían que estar, digamos, no los que los que estaban mandados y, y, y nace también el, el, el acrónimo este de STV que es interesantísimo el, el significado, no, STV Santander de toda la vida cuando los, lo que habías hecho era expulsarlos de toda la vida, o sea, Santander de toda la vida existía antes, no, es cuando dicen, no, pues eh, la calle alta era lo que era lo tradicional de alta y no General Dávila, o sea General Dávila es, un, es un, una postilla que se ha hecho luego eso es el alta y en el centro de Santander lo mismo, la gente la mandaron fuera y eran los STV y de repente la STV es algo que es como nuevo, como reciente y parece que hay un pedigrí de gente que son tres generaciones de, de santanderinos Yo creo que el Santander de toda la vida sigue estando, pero está en los barrios eh, y es ese se habla cantarina, que te lo encuentras con en la Albericia que, que en Barrio Camino, en el Barrio Pesquero yo creo que, es, que ese Santander de toda la vida, el que estaba en el centro y fue expulsado sigue estando pero pero pero en la periferia. Y luego no nos olvidemos que estamos hablando del mayor proceso de gentrificación en España en el siglo XX y que los expertos en urbanismo nos dicen esto podía haber pasado, seguramente no tanto y el incendio lo lo aceleró. Fue la clave de todo. Las cosas. Sí. sí. quiénes son los dueños de esos edificios o de esos locales del por qué se cambia la actividad, por qué no se vende ningún local en el centro de Santander. En la actualidad. En la actualidad, que desde hace 50 años. Sí, es un gran proceso de concentración de propiedad. No, en ese caso en concreto no profundizamos, profundizamos en la génesis, en cómo cómo en ese momento se transforma a lo de vaciado literalmente, lo de vaciado centro literal, porque en los paseos descubrimos, no, bueno, descubrimos, está documentado, que es que el cerro. se podía ir de la catedral al cabildo andando, no bajando unas escaleras y subiendo otras, porque eso se vació. Eso ahora nos parece que, que es anti Santander, pero es que lo que es anti Santander es, es el edificio de Zara construido ahí de siete plantas. También eh, dice el libro que, que intervino mucho la piqueta después del incendio, pero ya había empezado... Antes. El proceso de renovación del centro de la ciudad, de apertura de vías más anchas, bueno, pues como en todas las ciudades, y siguiendo los, los patrones de toda Europa, estaba empezando a pasar. El último alcalde republicano ya había empezado a, a tirar viviendas, a abrir vías en ese que es Sotelo. Eh, y respecto al lo otro, lo que, lo que sí está documentado es quiénes pasaron a ser los propietarios de todos los edificios que se levantaban, el tiempo que tardó en, en terminarse que fue 41-55 sobre todo esa reconstrucción y la concentración en, en muy pocas manos, básicamente tres poderes, el financiero las aseguradoras y los constructores de la época eh, era muy curioso como, eh, los de, los locales, de los mejores locales o de todos los locales no estamos sujetos a ley de mercado, a ley de oferta y demanda. Se ha visto hasta hace poco que había muchísimos locales que se podían estar durante mucho tiempo cerrados, no importaba, el propietario tenía fuerza suficiente para aguantarlo y no bajaban los precios. Y eso ha hecho que mucha gente joven, ya que ha querido emprender negocios, que ha querido emprender historia, se ha visto que no ha podido o que se ha metido a suerte a muerte con unos alquileres altísimos y eh, eh, el fruto de su trabajo y las posibilidades de, de montarse una vida como un negocio haya aguantado lo que han aguantado los pues, avales de los padres, lo que han aguantado el dinero que tenían ahorrado, que les dieron para empezar y luego a los es muy curioso y eso sería también muy para analizar. Que supongo que sería bastante fácil cogiendo registro de la propiedad, apellidos. ¡Uy, qué curioso! Mira esto. El mismo, el mismo apellido. Está el primo, está el tío, edificios enteros, locales y bloques y bloques. Seguro, seguro, seguro que nos sorprenderíamos. Pero vamos, lo que no estoy de acuerdo es que sea fácil. fácil no es nada, ¿eh? <risa> fácil no creo Con que. Bien. Confirmar, bueno, a veces es confirmar. A veces igual confirmas alguna sospecha. Exacto, digamos, se, han cargado, eh, se han cargado muchas expectativas de, de vida, de negocio, de pequeñas empresas, de mucha gente joven que se ha tenido que tirar. Sí. Y se han tirado o se han marchado encima eh, cuando ya porque, eh, tienes ganas de hacer algo, necesidad de hacer algo, y aunque vayas a veces con, con gastos iniciales que eh, son insuficientes, que te puede salir bien, te metes, pides ayudas a las familias y tal. Se han metido, han gastado todo lo que había y se han tenido que pensar. Y eso ha cortado a mucha gente. Mucha, sí, ciudad, sí. mucha gente que en otras ciudades no ha pasado tanto. En otras ciudades sí montaba su negocio y tenías ingenio destacabas adelante. Aquí, aparte de ingenio, había que tener un capital para poder hacer frente a lo que eres ¿Alguna cosa más? Sí, que yo creo que ya... Sí. Eh, me parece muy interesante el libro y gracias por hacerlo sobre todo es interesante como habéis comentado se pues, habéis pasado fundamentalmente en las alegaciones que ha presentado la gente porque de esta manera es el sentido general de la gente que realmente vive en la ciudad y hace la ciudad ¿no? Gracias ¿Y ahora ¿qué? Pues ahora, ahora es esperar al... Ahora sí. tenemos un plan general que ha tenido una vida de 15 años y ha generado unos intereses cruzados brutales y que cuando se ha anulado, no por la burbuja sino por la anulación judicial, los intereses creados siguen existiendo, están ahí y hay que hacer un nuevo plan general. Pues, el formal. plan general no soluciona los problemas, evidentemente, como muy bien ya han explicado, este lo soluciona la gestión de la ciudad. ¿Qué va a pasar? Ahora? Bueno, lo primero, eh, estamos empezando a ver que tú decías: el plan general reconoce derechos. No, no, lo reconoce en las hipotecas de los bancos. ¿Ah, vale. <risa> Lo que sí estamos empezando a ver son grandes empresas pidiendo al ayuntamiento que les expropie porque no se ha cumplido la expectativa de negocio que tenían con el plan general de ordenación urbana anulado. Y lo que sabemos es que ya el ayuntamiento ha cedido más de una ocasión pero que no tiene ni mucho menos una obligación legal de hacerlo y tenemos voces que apuntan que es muy importante que los servicios jurídicos municipales planteen cara a, a estas decisiones es decir, que no den un sí ah, vale, sí tienes razón y te pago sino que digan, bueno, espera un poco que la expectativa de negocio la tendrías tú pero aquí lo que ha pasado es que había este plan general se ha anulado pero nosotros no somos responsables, los vecinos de Santander no tienen por qué hacerse cargo con el pago de sus impuestos de que tú tuvieras una idea de lo que ibas a hacer con la permuta de terrenos o... esto lo hemos visto recientemente en una parcela junto al palacio del Pronillo que era de Ibercaja eh, que luego se fusionó si no me equivoco, con, con Unicaja que será quien se quede con Liberbank seguramente, ¿no? y entonces, esa situación se puede dar y se ha dado también en terrenos, ¿cómo se llama la operación del paro? Lo, lo de Fuente Yata. Fuente Yata. La Mataleñas y demás. Eh, lo, lo que decimos aquí, al menos es lo que nos dicen algunos abogados, es que el ayuntamiento no tiene que dar un sí. Tiene que decir, bueno, te expropio, si me interesa a mí como ayuntamiento expropiarte, si no, no voy a hacerlo y si quieres me llevas a los tribunales y allí nos vemos. Exacto. Y lo que vemos es una tendencia a aceptar lo que van planteando las empresas. Lo que está claro es que ahora mismo que ya hay más formación, que más gente sabe y ese conocimiento mm -hmm. se puede aplicar y también que pues, cuando llegue ese plan se puede combatir y yo creo que las cosas que se pueden combatir se combaten en dos planos. Uno es el legal, que es importantísimo hoy en día el tener buenos abogados, ahora mismo hay muchísima gente formada en derecho que Incluso ya no tiene miedo a pleitear con el ayuntamiento. El ayuntamiento ya es débil, o sea, el ayuntamiento ha perdido el pleito del plan general, ha perdido el pleito de la los barrios, ha perdido muchísimos pleitos. Y eso antes era un tabú, antes no pasaba. Y luego otro es la eh, movilización, la calle de, como queréis llamarlo, manifestación, asamblea, participación, charlas, eh, poner en valor. Yo creo que también es muy importante si estos años se ha quedado algo de tejido y si los barrios han empezado a relacionar entre sí, que era una cosa que en Santander se había hecho un modelo de barrios desconectados tener cariño por tu barrio, tejer redes, saber cuáles son, digamos, los puntos de encuentro de cada barrio y en base a eso construir y crear, y crear, incluso eventos que te permitan relacionarte un barrio con otro. Yo creo que todo eso hace que prenda el cariño por la ciudad cuando tienes cariño a algo o lo defiendes. Y entonces lo defiendes o bien tirando de abogados o bien manifestándote o recogiendo firmas en el bar del barrio o todas cosas combinadas. Y todo eso sí que puede ir generando el caldo de cultivo para que se produzcan cambios sustanciales reales porque ahora mismo ya no es la misma situación de debilidad vecinal y fortaleza municipal de antes, yo creo que esa, ese equilibrio se ha alterado un poco quizás no del todo, pero sí que digamos que se han metido un poco las posturas ¿Y el, el plan general el próximo está por hacer? Eh, ¿Será una decisión política ponerlo en marcha? O no ponerlo en marcha porque el, de, el que se aprobó en 2012 y que tuvo toda esa trayectoria partía de un supuesto falso que es un crecimiento de población exageradísimo que directamente y según la ley que tenemos en España hacía que era plenamente vigente el del 97 es decir, que no hacía falta Santander no necesitaba un nuevo plan general si sí necesita políticas de urbanismo y un cambio en las políticas de urbanismo pero no está claro y para qué eh, haría falta un nuevo plan general, pero en cualquier caso será decisión política de, del próximo equipo de gobierno volver a ponerlo en marcha. Que además, eh, como hemos visto, es un proyecto de mínimo dos legislaturas. Y lo que sí hay es, y vemos que hay muchas voces que piden mucha más participación, y, y no solo participación, sino muy, mucha más escucha. Es decir, eh, no vale con participar, hay que, luego hay que hacer lo que, lo que piden los vecinos. Nosotros lo que garantizamos es leernoslo. leernoslo, recurrir a quien mejor lo entienda si nosotros no entendemos, traducirlo y identificar lo que pasa en cada sitio y, y ponerlo a disposición para que, para que si haya algo que combatir se pueda combatir. Bueno, esperemos que no haya que hacer una segunda En relación a quien sea mexicano, si me ha recogido su libro, con pueden pasar por ahí y se lo damos, ¿vale? Y recomendaros, eh, ¿me dejáis hacer el parroquial Sí, claro, claro. El día 14 de marzo vamos a hacer un encuentro, es que es continuidad un poco de... de sí. Porque va a estar Oscar Allende también con Oscar, con Santiago Sierra que está por allá... Eh, Marco, bueno, la idea es hablar un poquito de, de cuando nos organizamos, las pequeñas los vecinos podemos ganar. Entonces, vamos a hablar de los ejemplos de Metro de Senda Costera, de Catastrafe y demás. Pero siempre estamos hablando de derrotas, no está mal de vez en cuando hablar de pequeñas victorias. Eh, y vamos a ver también un poquito el efecto, lo que llamamos el efecto amparo. Una mmm, batalla aparentemente perdida, pero que generó, eh, bueno, ha generado una siembra ahí muy poderosa. Entonces, eso es el 14 de marzo. Y mañana quien quiera tenemos el café mundial sobre lo que está pasando en la frontera Venezuela-Colombia con un compañero que está ahí en la frontera. Eh, digo Como estamos escuchando tantos mitos, pues mañana a las 7 y media conectamos directamente y tenemos otra versión. vale.